el cabello natural porque he aprendido a marcar una de las hebras que sale de este además he aprendido a marcar una de sus facetas es decir el hecho de un día estar súper guau wow, hermoso y otro día como entonces considero que esto ha sido un reto para mí misma el hecho de aceptar cada parte de él y sobre todo cada una de sus formas y etapas